qué es Colombia Tex y cómo fue nuestro recorrido en estos días de feria y qué podemos hacer obviamente en ferias como esta. Entonces, primero hablemos de qué es Colombiatex. Colombiatex es una de las ferias más importantes a nivel latinoamericano que eh, organiza Inex Moda y tiene que ver con una gran muestra textil donde vas a encontrar soluciones especializadas, insumos, químicos, maquinaria y demás. Es una feria que visitan alrededor de 60 países a nivel mundial y solo el primer día asistieron más de 16.000 personas a la feria cuenta con el sello de la UFI que la certifica como una de las ferias de altísima calidad en la región. Realmente es un gran centro de negocios y también un centro de aprendizaje. Cada edición de Colombia Text tiene un concepto distinto. Para esta temporada del 2020 el concepto es revolucionar para evolucionar y lo que habla básicamente es cómo las marcas, cómo todas las, las empresas dentro de la industria de la moda deberían estar implementando procesos sostenibles. ¿Qué encontrarás entonces en una feria como ColombiaTex? Primero vas a encontrar insumos para la confección, todo lo que necesites en términos de botones, herrajes, cremalleras, demás. Servicios especializados como pinturación, estampación digital, impresión digital, estampación con reactivos, acabados textiles, maniquís, todo lo que tiene que ver con estos servicios más especializados. También vas a encontrar activaciones de marca, marcas que quieren darse a conocer o dar, con, o dar a conocer alguno de sus productos innovadores. Vas a encontrar textiles, obviamente por montones, maquinaria, equipos, todo lo que tiene que ver también con software. 2D, 3D, insumos químicos y vas a encontrar algo interesante que es el foro de tendencias y el pabellón del conocimiento. El foro de tendencias es como una muestra, un resumen de la muestra textil que vas a encontrar dentro de todos los pabellones en la feria y además en donde vas a encontrar charlas de Inex Moda, quien, es quien organiza Colombia Text y otros eh, eventos importantes de la moda en el país y también en la alianza con Fashion Snoops para todo el tema de tendencias además en el pabellón del conocimiento están eh, la programación de diferentes conferencias charlas y talleres en los que vas a poder aprender de diferentes temas de sostenibilidad por ejemplo o también temas de emprendimiento temas de tendencias de todo lo que está pasando con los consumidores con la política en términos de la industria de la moda vale mucho la pena el pabellón del conocimiento es un, un área que se hace por fuera de la feria pero es muy cerca, en el Teatro Metropolitano, y allí tú puedes certificar cada una de las charlas a las que vas a asistir. Bueno, ¿qué se hace en Colombia Text? Colombia como te decía, es un gran centro de negocios y también de aprendizaje. En términos de negocios, las marcas participan como expositores o también como visitantes y compradores. Las marcas que están haciendo, por ejemplo, innovaciones suelen lanzar nuevos productos al mercado cuando están haciendo temas en tecnología o en sostenibilidad, también se dan a conocer. Obviamente también... Las marcas y diferentes compañías, tanto textileros como confeccionistas, patronistas, marcas como tal están buscando negocios, por lo tanto vas a encontrar marcas que están buscando proveedores, insumos para la confección y es aquí donde tienes el espacio para cerrar negocios, para comprar, para vender, para darte a conocer. Los textileros generalmente están buscando también mucha representación. Vemos que también la feria no solamente tiene expositores colombianos, sino expo expositores internacionales de Turquía, de la India, de China y demás. Y todos ellos vienen también muchas veces en búsqueda de representación o de distribución para nuestro país. Además de eso, pues también vas a encontrar la forma de comprar maquinarias o conocer nuevas tecnologías que tal vez todavía no conocías y además todo el área de aprendizaje como te decía hay un gran pabellón de conocimiento hay charlas no solamente en este teatro sino también dentro de la feria en el foro de tendencias y en algunos de los stands vas a encontrarte con desfiles y charlas acerca de las nuevas tendencias de la temporada y informes y reportes que te van a ayudar muchísimo en todos los temas y te van a ayudar a aprender qué está pasando en la industria también entonces vale muchísimo la pena si estás pensando venir a colombia aprovecha visita colombiatex por estas épocas que sin lugar a dudas le vas a sacar mucho provecho en esta serie de videos estaremos subiendo varios esta semana acerca de colombiatex y lo que pudimos vivir vamos a tener eh, diferentes entrevistas también entonces no te las pierdas Además, si quieres ver nuestros eventos presenciales y virtuales, recuerda siempre ir a diagonal agenda Nos vemos en un próximo video.